Por primera vez venimos a Javisa para a, a, a, a la Gran Manzana y a Nueva Jersey. Hoy venimos a cantarles todas las canciones que traemos Espero que les guste. Para los que nos conocen, gracias por venir a apoyarnos. Y para los que no, poco a poco se van a. In my name,